Hola, bueno, estamos en el aeropuerto de Arlanda, Estocolmo, aquí atrás mío están los counters de los mostradores de Qatar, porque vamos a tomar este vuelo de Qatar a Doha ahora, y lo que tiene de importante e interesante es que por primera vez voy a probar las Q-suites de Qatar, que como todos saben, o supongo que saben, son los nuevos asientos de business de Qatar Airways bueno vamos a ver qué tal son ahora vamos a despachar uh, el equipaje y bueno veremos el avión el vuelo está retrasado dice que sale 2 20 2220, pero en realidad a las 22 se está aterrizando según fly radar 24 así que bueno es este imposible que, que salga 2020 vamos a ver a qué hora sale por ahora tenemos tiempo bien para la conexión en doha pero bueno igual hay que ver ¿Qué hacemos? Bueno, ya hicimos el check-in. Ahí no pude ni, ni sacar, ni amagar a sacar la cámara porque le dijeron que no saqué fotos ni nada. Así que, bueno, no hay problema. No sé de qué tiene miedo, pero bueno. Y ahora vamos a seguridad, que es por aquí al fondo. Vamos. Acá hay un salón de American Express, que es nuevo y dicen que está muy bueno. Y no sé si lo podremos usar porque, bueno, no sé si está del lado de allá o de acá de, de migraciones. Pero igual tenemos tiempo, así que aunque esté del lado de acá, creo que podríamos usarlo igualmente. Bueno, ahora vamos a ver. Acá hay, hay restaurantes y todo eso que están ahí arriba. Y acá American Express también te ofrece Fast Track and Security. Cosa que no he visto que ocurra en otros aeropuertos así que bueno vamos a ver que, de qué se trata igual por viajar en business ya tenemos fast track pero pero bueno que, que también lo ofrezcan para american express bueno ya pasamos seguridad ya pasamos el free shop y acá estamos en la parte normal del, del aeropuerto mm, qué lindas cosas, cosas ricas que hay acá mira estos bolos y abajo Salmón Espectacular Uh, esta por Dios, me compraría una uh, Tremendo esto Tremendo Bueno, ahora tenemos que ir para allá me parece Puerta F Sí, tenemos que pasar migraciones para allá están las puertas Así que vamos para allá Vamos Vamos. Calculo que allá es donde está migraciones. No sé dónde está el lounge American Express. Quizá tengamos que ir a ese primero. A ver si puedo ver el avión. Allá está migraciones. Pero vamos a ir por acá. Air Serbia. Bueno. Bueno, al final decidimos que vamos a ir primero al lounge de Amex, que queda de este lado de Migraciones. Así que lo conocemos y después pasamos por Migraciones y vamos al otro lounge, que es el que decían de Qatar. Y acá, miren, esto tienen acá, muy interesante. Hay papel para envolver regalos con cintita y todo. Cinta scotch, tijera, todo. Si quieren envolver su regalo, aquí lo puede hacer. Vamos ¿No? ah, para... El salón de Amex Que es por acá, según me dijeron Un minuto, decía, de caminata Así que bueno Bueno, esta es la entrada Al lounge de American Express En realidad es Un lounge tercero que tiene eh, Un convenio con American Express ¿no? Esta gente acaba de subir y baja Porque no se dio cuenta que era Algo pago Se llama Pontus in the Air y bueno y ahí es donde donde hay que entrar por acá hay un ascensor así que vamos a ir para el ascensor estamos grandes ya para andar subiendo escaleras pero acá estamos american express punto día sí así se llama cintia bueno esto es lo que es el lounge de, de Amex es como básicamente como un restaurante, no? hay menú a la carta y se puede pedir y si no también tiene algunas cositas acá pero mayormente creo que es menú a la carta ¿no? tiene las comidas frías, un espresso, vino pero creo que te sirve mayormente Pepsi Así que, bueno, y acá el, el póster de Ava. Ahora bien las revistas, interesantes, unos diarios. Más mesas. Acá de día puede estar bueno, porque uno se sienta acá y se ven las plataformas, ¿verdad? De noche con tanto reflejo difícil en estación, en nada acá llegamos al restaurante otra vez salimos de lo que es lo de Amex, claro lo que es de Amex empieza acá acá hay unas galletitas Y bueno, y luego sigue aquí. Hay más galletitas, frutas, máquina de café y té, etcétera, Huladera con bebidas, y bueno. Bueno, ya pasamos migraciones, así que ya no hay vuelta atrás hay otro lounge, ese es el de SAS Me suena haber estado ahí. Pero acá me parece oh, que yo parece estuve. Uno. Bueno, ahora es todo. Me parece bueno, que acá yo pareció. estuve una vez. No sé si es este el lounge que tenemos que venir. No, este es. Bueno, ah, no sí, dice Qatar, Sí, así que es, es acá. Este? Sí. Okay. Bueno. Pero espera, vamos primero a la. A la puerta, a, ver qué onda. ¿a qué puerta? Y la puerta donde sale el avión estamos viendo acá el piso que hay lo que parece ser sangre este es un rastro de sangre no sé si se ve o sea alguien murió ¿Cómo? algún moribundo pero hay dos hay de los dos lados qué raro así que bueno estamos yendo hacia la puerta a ver qué nos dicen que bueno, obviamente el vuelo está retrasado y todo eso. Y después, no sé, nos iremos para el lounge a esperar porque... ...lo único que a hacer es esperar. Todavía ni llegó el avión desde Doha. Llega a eso a las 10. Uy, está lleno acá. No sé si es sangre, ¿eh? Bueno, no, espero que no. O debe ser algún líquido No, no es rojo. No es rojo. Lo que pasa es que al ser rojizo el piso... Parece. Pero mira, alguien no, mira la luz. ¿En serio es rojo? No, pasa que no. Bueno, lo toco. No. Ay. Bueno, acá llegamos al... Al este... A la entrada de... Ah. Vamos a averiguar qué onda. Ay, acá no te van a dejar Está filmar, en... acuérdate. ¿Estás filmando el cartel? Sí, pero no te van a dejar filmar. Bueno, ahora lo apago. Este es el lounge del aeropuerto para las aerolíneas que no son Scandinavian que tiene su propio lounge también Priority Pass y todo eso tiene algunas cosas todo lo que hay algún día ya ¿Oh, que bien eso no sé qué es lasaña o algo por el estilo aquí en el pan típico de Escandinavia hay otros pancitos, hummus, como no está el humus, manteca, fiambre, máquina de café, papa frita, maní agua bueno, media. Acá hay una máquina de bebidas, así claro me voy a servir acá. No es muy grande el lounge. Está lindo, pero no es muy grande. Acá tienen dos mostradores para quedar separados. Porque no hay sillas acá. Ahí hay banquetas. Y más acá hay ah, algunas mesitas y eso. No, no, obviamente mucha gente que no entra. Mucha gente no viene tampoco, me imagino. La vista acá es hacia afuera del aeropuerto o sea la, la calle de entrada de acceso pero tiene sueño, pobrecito bueno, esta es la puerta de embarque muy lindos sillones, mesas para conectarse con, con cargador muy bien ¿Eh? acá estamos en la manga acá está nuestro a350-900 Muchas rayas no se ve Una hermosura Acá se ve el ala Solo es el a 50. hola estás haciendo? El otro 50. El otro 50. El otro señor El otro 50. El otro 50. El otro 50. de El otro 50. El otro no, que me devuelvan el dinero. Ah, no cambiaron el dinero. Gracias. ¿Tenías que me fijé Era, era Q Suite. Bueno, gran decepción. Gran decepción acá no hay Q Suite. Claro, yo eh, yo había visto originalmente era una 350 1000. Y bueno, ahora es una 350 900. Y bueno, cambio de equipo. No hay Q Suite. Pero lo peor de todo es que. Esto se supone que iba a ser una cama doble y ahora son dos asientos comunes Así que creo que no hay gente me voy a pasar okay. a la ventanilla ¿Qué ¿Qué bien? Va a ser hermoso y silencioso hay ruido prácticamente Reach millones más de en el pocket de o un miembro posiciones del asiento bueno, cambiando las en la entrada del de aeropuerto de Doha Hamad International y particularmente en el en exceso el de business class y first class que es exclusivo vamos a entrar por acá a ver qué hay Thank sí. you. tiene su propia seguridad, su propio migraciones. Así que realmente se hace todo muy rápido. Bueno, espero que no haya más retardos y y todo eso a ver. Sanchez. ¿qué tal, ganzú? Otra vez no veo acá mi mi vuelo. Ok, vamos a Greif, Singapur. Penano, Puerta B7 Bueno, parece que esta vez Figura, por lo menos Ahora vamos, Acá están los check-ins Vamos directamente para migraciones Acá son los mostradores de check-in Pero bueno, solamente tenemos eh, Equipaje de mano Ya tenemos los boarding pass Así que Boarding passes Así que simplemente hay que ir allá Al fondo ya está el resto del aeropuerto. Ay, yo también estoy filmando a Alex. ¿Qué? Yo también estoy filmando a Alex. Bueno, ahora cuando lleguemos acá a migraciones seguridad no, no se no puede, se puede así que. A veces, si nunca se puede en ya, en este Así en que bueno, todo. vamos a parar acá. No saben ellos parar, ¿no? Bueno, ahora ya pasamos migraciones y... y seguridad. Y entonces bajamos por esta escalerita. Ya salimos a, al hall de, de salidas Y más atrás, justo saliendo de seguridad Está la escalera que sube directo al salón de First Al lounge de First Pero bueno, parece que hay que estar viajando en First Son bastante estrictos los de Qatar Ni siquiera si te upgradean te dejan entrar Bueno, ahora estamos acá en la terminal normal ¿Qué quieres hacer? Fijémonos la, la hora y la, la, hora y, la, la hora y la salida. De, sí, es un clásico la cita. Fijémonos la hora y la salida de y la puerta de nuestro vuelo. ¿Clásico osito? Sí, sí, sí. Osito que da miedo. Bueno, no da miedo. bueno, este es el atrium, el centro de la terminal. que está la famosa escultura del oso. Todo el mundo sacándose selfies, por supuesto. Y bueno, y los, como esta es una terminal bastante bien pensada dentro de todo, no como Madrid. Entonces para allá tenemos las puertas C, D y E. Para allá están las puertas A. Y para allá están las puertas B. O sea... No, no hay que caminar demasiado en todo caso. Incluso acá de este lado tienen un trencito para, para llegar hasta el final del pasillo donde están las CDIE. Pero bueno, no, no hay que caminar tanto como, como en otros Como en otros aeropuertos que no quiero nombrar. Acá, por supuesto, te muestran unos superautos, no sé qué. Es, que te rifan, ah, se rifan los autos. ¿Quién va a, ¿quién va a ganar esto? Aparte vos te compras una rifa acá de bueno venir nunca más ¿Y qué sabes si ganaste? ¿Y si ganaste que Tenés que venir a buscarlo ¿Qué? No hace no McLaren mira ¿Qué vas a andar por la calle Con este auto? Ducati, moto A ver Qué locura Bueno, vale, el Porsche es un poco más razonable como para andar por la calle, ¿no? Ah, vamos a ver el porche. Sí, igual, muy lujoso y... Ah, es eléctrico. Está lindo. Este es afamar, soy yo. El otro es muy llamativo. El McLaren, vas a andar por lo Todo el mundo te mira, es insoportable. Bueno. A ver, ¿en qué, qué gate era? A ver. 2.10 a Penang, B7. B7 Y son las Acá la hora actual Las 020 ah, tenemos una horita Uh, ahí está Alicia Me la encontré Hello you. ¿El qué? El ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde? Ay, querido. No, ese es un McLaren, loco, no es el Batimóvil. Vamos a sacarnos una selfie al osito. A ver, entonces ¿qué vamos a hacer. Bueno, y acá en el aeropuerto de Doha es imposible no sacarse una selfie con el osito que está acá atrás mío, ¿no? Venís acá y es obligatorio sacarte una selfie con con el osito. Yeah, it's called a DJI Pocket, or something like that. This one. Okay. Yes. How much is the price for this? About four hundred dollars, US dollars. And good, good videos. Sorry? They make good videos. Yeah, yeah, it's, it's good. It it it uh records in 4K if you want. Yes. okay. Obviously, 4K is too too too much memory, but uh but yeah. Yeah, it's quite good. Uh, yeah, yeah, it's, uh, yeah, it's similar, similar as a GoPro. Yeah. And many people ask me. Uh, well, when they see me with this, many people ask me. See, I'm, and you can have a, a selfie mode or. And it has a gimbal in incorporated, so it's quite good te preguntaron por la sí. cámara no siempre me preguntan por la cámara bueno estamos yendo a la puerta b7 todas las puertas están bastante espaciadas porque todo está mucho muy muy a lo grande entonces hay mucho espacio entre todas las puertas pero bueno, están estos travelators. Y no se tarda mucho, por suerte. Esta es la B1. Bueno, llegamos a la puerta B7. Go to gate, pero no veo que esté boarding. Ah, pero igual creo que se puede entrar ahí. ¿Ah? Se puede estar ahí. Priority boarding. bueno vamos ya estamos en la sala de espera atrás mío está nuestro avión, no sé si aparece pero bueno y acá te hacen entrar siempre a esta sala de espera y bueno, todo el mundo espera acá lo más tranquilo ya algunos pagos facileros están ahí no sé qué se piensan. y acá está nuestro avión es un 787, por lo tanto no hay Q-6 bueno, seguiremos esperando. Falta todavía un rato para, para que empiece el abordaje. Bueno, hay dos puertas. Esa es la de Economy y esta es la de Business. Estamos en la manga. Claro que la manga tiene este ploteo no se ve nada para afuera, prácticamente. Una pena. Una lástima pero bueno ya llegamos ahora una... hello a ver, me acompaña hasta la cama thank you very much hello buenas Estamos en el avión. Tengo uno F y acá Alicia tiene uno que uno E. Un amarillo. Amarillo. Uh, de boca. No, no, no, no, no. Azul y amarillo, no, esto no puede ser. Vamos a tener que. Tu ¿Qué? ¿Dónde está? Acá. Ah, bueno, y... pero estamos mal entonces. Hay gente que sigue a Lancagui, nosotros trabajamos en Penang. Así que, sí. bye bye, thank you, bye bye. Oh, ¡Qué lindo día! ¡Excelente clima! Ahí olor a. ¿Ah? Ahí a, a desinfectante, no desinfectante, a ah, producto de limpieza a sí, la reserva sí, limpiar fombras eso, eso, eso. 187 7.87 Gente esperando para subir Voy por la escalera mecánica, esperando la, el equipaje. ¿no? Bueno no sé, a ver ahí venden una sim, acá venden otra. No sé cuál será mejor. A ver esta es la red, esta no escuché nunca hablar de A ver, super deals 8 GB ¿Te parece bien, ¿no? 8 GB La otra cuánto sale No sé Si no, saqué Hotlink